Buenos días. <risa> Otro programita más. Otro programita más. Ya llevamos los pocos, ¿eh? Digo. Y yo. Espectacular, ¿eh? Esto es espectacular, ¿eh? Madre mía, tío. Lo que tiene que ser bucear en estas aguas, ¿eh? Pero, pero tiene que ser espectacular, tío. Pero, pero, ¿de qué? ¡De burbuja! <risa> ¡Vamos a buscar <Carlos>. burbuja! <risa> pues vamos a enseñar el burbuja, ¿no? ¿Cómo se llama? Javier Galán, Galán, más conocido como. Bu, bu, bu, <ríe> bu, bu, ¡Vamos para allá! Tú te acuerdas de él, ¿no? cargo Un tío valiente, donde lo haya, te lo digo yo. ¿Eh? ¿Vamos? ¿Digo? ¿No lo digo? Ahora nos va a contar su historia y es una historia, la verdad, muy bonita. ¿Sí? Muy bonita, sí. Vamos muy a entrar bien. para adentro. Está bueno que tiene que montar ¡Madre mía! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué te ¡Adelante todo el mundo! ¡A verte! ¡A verte! ¿Qué, ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí estamos. aquí? ¡Madre mía! Aquí tenemos nuestro rinconcito. Pero vamos a ensayárselo a la gente, ¿no? Pasad, pasar, yo lo enseño. Pues, Javier Galán, más conocido como el Burbú. <risas> ¿Qué dices, tío? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. aquí preparando las faenas. ¿Tenemos una salidita? Tenemos dos salidas hoy, una a las 9 y otra a las 11. ¿Y tú serías capaz de llevarnos a nosotros? Me caro. Hay hueco, hay hueco. Dice, compadre? Me apunto, me apunto. Y yo también. <risas> pues bueno, pues vamos a un vistacillo vas a, ir, a, a tus instalaciones. Javier, aquí te veo que tiene un poquito de todo. Sí, está en la entrada, lo que es la, la parte de recepción con el mostrador y la pequeña tiendecita, un pequeño expósito que hemos puesto con el patrocinado que tenemos, que es de la marca, la marca Cresy. Dice que es de lo mejorcito, yo no sí, entiendo mucho, personal, pero dice que, sí, que es. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. La siempre ha sido una top, buena top. Marca, top. Eh. Bueno, nosotros pues somos, digamos, los representantes oficiales aquí en la ciudad. Y, y bueno, todo lo que tenéis aquí en material de escuela, que también es material de escuela y material de alquiler, lo tenemos aquí expuesto y pasar con el señor también la parte de dentro, lo que es la zona húmeda... Lo que Oiga, no... Tú nos vas explicando, no? enseñándonos lo que tenemos por aquí. Pues mira, todo esto lo que tú ves aquí, es la, la zona húmeda, que es donde nosotros, bueno, pues, la gente aquí de Ceuta, pues deja su material en acopio, como que la han tal, en vez de llevárselo a la casa, por una de las facilidades que damos, pero lo puedes dejar todo aquí eh, en los percheros colgados, todos los pasillos que veis que están llenos de percheros, pues digamos que es el, también la que vienen las personas de tránsito, los turistas, los que están aquí de de paso y utilizan también las la instalaciones nuestras para dejar el, el material y dejárselo facilito. Yo creo que hay mucha gente de Fruta que no conoce esto, eh? Porque esto es, y yo yo, yo que lo flipado, tío. O sea, la verdad que el que le gusta el buceo sabe dónde puede venir. Sí. Para que sea, aparte de bien tratado, porque tú eres eres buena gente, ¿eh? Tus <risa> eh? instalaciones están muy bien preparadas, ¿no? Sí, y ¿no? a Hemos ido ampliando, ¿sí? ampliando poco a poco, a la verdad. verdad. Sí. Hemos ido por fases, han ido los locales, hemos ido ganando metros y tal, y bueno, pues hemos ido constantemente... Ampliando la, las instalaciones, pero sobre todo también la ubicación que es ideal, porque estamos aquí de playa, claro. además la playa de la Ribera, que es una playa céntrica, todo eso genera muchísimo ambiente. Muy bien, tío, ¿y eso, eso qué es, Javi? Yo... Pues mira, lo no que idea. ve ahí es la estación de carga, es todo donde nosotros digamos el pulmón de, de, del centro de ¿no? donde cargamos las botellas, donde se genera ese aire que luego respiramos, y pues también tenemos unos paneles. Y aquí este de, es el único panel que hay, que hace mezclas con oxígeno y ah, con sí. helio. Sí. Ver, es el único que, que tenemos ahora mismo en la, en la ciudad. ¿no? Y eso nos permite de que podamos hacer inversiones desde un bautizo en la playa hasta inversiones de buceo técnico de 60 70 metros. Y hablamos de... Cosas seria. Cosa seria. Cosa seria. ¿Y esto? Esto pues la zona digamos, de vestuario. Las personas que llevan o no bucean tan a menudo, o así. tienen dos o tres equipos, pues lo dejan aquí en la zona más seca esa parte ¿no? son pues las la duchas ducha de caballeros, ducha de señora y el cuartito de, de baño. Sí. Cabe destacar que el centro de buceo, porque muchas, date cuenta que el buceo pues algo que realmente no está en todas partes del mundo. ¿no? Una de las cosas que nos pidieron para conseguir un estatus, fíjate que parece una tontería, pero para que veas en el nivel de sociedad que vivimos nosotros, era que tuviéramos agua caliente. O sea, fíjate hasta qué punto llega ¿Qué un dice? centro de buceo a coger un nivel de estatus a nivel global, ¿no? Y lógicamente nosotros tenemos aquí unos pedazos de termo para después de bucear en esta agua del estrecho y claro, lucharnos en... en agua caliente. Joder. Eh. Son pequeñas anécdotas que tú vas sí, aprendiendo sí, sí. Sobre, claro, sí. sobre los años y lo que, el valor que le damos muchas veces a nuestra sociedad y, y, <risa> y en otro lado que ni siquiera lo llegan a tener y bucean. Para que tú veas. ¿eh? Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. curioso tío. Que tío más jovencito aquí para temernos, ¿no? ¡Joder! ¿Tú quién eres? Yo, Paquito, el hijo de Galán. ¿Que tú eras el niño del Galán? ¿Qué cago la madre, qué pariós ¿Qué este niño! ¿Y tú? 12 años. Doce añitos. Oh, eh. ¿Y tú ya buceas? Sí. ¿Y a ti no te gusta el furbo, ¿Ni te gusta el pade, ni el tenis, ni nada? No. ¿A ti es qué te gusta? A mí el buceo. ¡Joder! Oh, eh. ¿Y tú desde qué edad llevas buceando? Desde los 4 añitos. Cuatro años. Desde los cuatro, ¿Cuatro años, años? llevo el niño buceando y a mí me da miedo arrimarme <risa> a la playa. ¿Cuatro años? ¿Y la primera <risa> vez que buceaste dónde fue? En mi piscina de mi casa. ¿Qué dices? Sí. Pero, bueno, no me lo puedo creer. Y me han dicho que a ti te gusta mucho hacer fotos buceando. Pues claro. Fotógrafo también, era un artista. Sí, me encanta. Que era un artista. A ti te vamos a fichar para los puretas. No oh, eh. nos hace, nos hace, farta, ¿Hace ¿no? falta un tío que nos ayude. ¿Tú te vienes con nosotros, con los puretas? ¡Claro, hombre. valiente Otro pureta también. <risa> <risa> fichar, fichar, tío. <risa> vamos con el patrón mira qué qué guapo qué embarcación más guapa eh qué embarcación más chula y bueno sí, con globos nuevos son nuevos los globos <risa> calidad sí qué vamos a hacer ahora nada vamos a preparar la embarcación eh, una vez que esté preparada vamos a salir cruzaremos el foso recogeremos a los buceadores por la playa porque es más cómoda la salida por allí y una vez que estemos todos ya en el barco pues ya decidiremos si buceamos por la bahía norte nos quedamos por la sur según esté dando la marea y la corriente pues decidimos sobre, sobre la marcha. Y nada, el, haremos una tanda, que la primera tanda son los buceadores que van avanzados y la segunda tanda que empieza a la las 11, 11 y media, es el turno de los juniors, de los más pequeñitos que tenemos en el, en el centro de buceo. Perfecto. Pues ¿Vamos, vamos al lío. Claro. Ah, no. no, ya, que te has sentado tú muy prontito ahí. Haber ¿eh? aprendido. A ver aprendido. Tiene el culo más ahí. Tiene tú, poca no poca vergüenza tú, Dina. Eso es lo que hay. Bu bueno. bu bu bu bu bu. Mira mira que estómago más bonita. Mira mira mira. Toma. es maravilloso tío y es que ceuta tiene por donde lo mire por donde lo mire todo lo que tiene es bonito tío mira qué espectáculo que yo un espectáculo. vamos a sacar aquí al patrón porque no quiere salir que no de ir policías policías en la calle tengo pillado hoy <risa> todo bueno ¿a dónde vamos tío? Pues Mira, ya tenemos preparado el primer grupo que nos ha dicho el galán. ¿Vale? Ahí no lo recoge, ¿no? Ahí lo recoge. Queda al lado de, de esto de buceo, ¿no? Pero esto es un lujo, Killo. Te viene tu barquito, te recoge aquí en la playita, prepara con tu de esto. Y yo, esto está súper bien preparado. Lo Lo recogemos. El patrón ahora ya nos dirá que van ahí, a ver cuál ven mejor para que se vayan a bucear. Estos son expertos, ¿no? Estos, son, estos saben bucear no, bien. Mira, los que están pegados carros, la patejita que hay. Sí. Van hoy terminan el curso. Hoy terminan el curso, de. Sí, ¿no? y el resto se han avanzado ya. Están haciendo el curso de avanzado. El niño de Gaby no iba a estudiar. El niño de Gaby a estudiar. ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú tienes que ponerte a estudiar? ¿No? Sí. Ah, bueno. este. A este. Era... <risa> a este... <risa> Preparar para, para bucear, son gente que ya sabe ¿no? Sí, sí, son ya todos. A buceadores. incluso esta parejita que está a la pues, avanzar, que ya tenía. Bueno, inversión de hoy, ¿vale? El paraíso. Vamos a hacer una inversión que eh, es importante de hoy. Pues para nosotros que vamos a bucear, nosotros es una, una inversión de paseo y para vosotros es. Eh, una clase más de vuestros y vaya a trabajar. Antes que te tire ahora mismo, es lo más raro que te ha encontrado debajo del MAD? ¿eh? ¿Te lo cuento? Sí. ¿Quieres saberlo de verdad? Sí, Tito. una limpieza del foso? Sí. Nos encontramos una dentadura puestiza. ¿Qué dice, tío? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Para que tú veas que debajo del mar se puede encontrar cualquier cosa. De todo. ¿De no, de no todo. una todo. Sí, no, no, <risa> nada, nada. De dentadura. <risa> <risa> vaya tela. De De oro! No Qué <risa> ¿Qué pasa, David? qué pasa ¿Preparado para otra inversión? Para otra más. ¿Qué te de lleva ahí, qué? ¿Para un púrpulo? Sí, una tarántula. ¿Una tarántula? Una <risa> tarántula marina. ¿Marina? ¿Y eso qué haces tú con eso? Evita que no me pique <risa> Pedazo de cámara, ¿no? Hacemos lo que se puede, <risa> pero un pedazo de cámara. Bueno, sí, hay mejores, pero estamos contentos con ¿eh? ¿Cuánto Solo tiempo lleva? Fotos, solamente fotos. No, yo hago fotos y de vez en cuando también hago vídeos. ¿Pero con, esta... con estas fotos. fotos? ¿Fotos? Sí, con estas fotos. Por ahora, estamos en el proyecto de, de ampliar el equipo para hacer más vídeos con las fotos ahora mismo. ¿Qué es lo que más ha con tu cámara que te haya impresionado a ti? A la vez, a la vez. ¿Al Eso es lo que más he fotografiado debajo de la agua. ¿Al bisuit? A todo, a con todo, a con todo. Lo que más es fotografiado. ¿Qué es lo que más hay? ¿Debajo del agua? el color, Sí, sí. Debajo del agua a mí lo que más me impresiona es el color. Piensa que el mar es azul y todo lo que hay debajo es azul. Y en cuanto tú haces una fotografía, el sol ha durado una milésima de segundo, y aparecen colores que te dicen, ¿cómo puede estar el sol? O sea, el color contrario. Pues si nosotros nos imaginamos que el fondo del mar es azul, en cuanto le metes iluminación se vuelve rojo. Rojo, morado, naranja, colores cálidos la tener el color frío porque sí, lo sí, sí. sí, sí. ¿Qué te parece esto, tío? Y yo te lo digo de verdad, ¿eh? Dame un traje que me tiro. <risa> yo tío, me traigo un bañador, ¿oí Que qué guapo, Quillo. Esto es alucinante, tío. Esto es alucinante, tío. Dios, bien, ya está cara. David, ya está el David. Tío. Bueno, está la mujer de David, ¿no? ¿Y la mujer de David dónde sí. está? A ver, ¿Dónde está, está, está la mujer de David? David. La de este la de este. la ese. Este. Este. Este. Este. Este. Le ha costado trabajo salir antes, ¿eh? Sí, pero porque se hace de rogar. La buena no puede salirse. Aquí está la cámara, hombre, claro. la cámara. Me da vergüenza. ¿Aprenderá? Claro, hombre. Ay Después de todo, la vueltecita que nos ha dado, de, de, hemos visto cómo trabaja, los chavales estos que se trabajan sacando... Hombre, es un espectáculo. O sea, ya estamos tranquilos, está duchado, ya está arregladito. Está guapito. Está. ¿Eh? Ya está guapito. Y qué mejor sitio que tú. ¡Ah! Aquí, ¿Te después gustado? de la vida experiencia que hemos vivido ahí contigo, la verdad que sí, y... Vamos, creo que estás muy bien rodeado de gente muy buena contigo. Es cierto, es cierto. La verdad es que que tengo un equipo que la habéis estado viendo ¿no? sí. eh, durante la mañana, tengo un equipo de trabajo que es espectacular. Sí. Más que equipo, al final es, es una familia, familia. Una familia. Una en la, en la cual se puede confiar, se puede compartir este sueño, este proyecto y, y al final también es de ellos. O sea, al final es, es algo tan grande y tan bonito que, tienes que no te queda más remedio que compartirlo, ¿no? Compartirlo con generosidad y, y con buena gente. Pues sí, eso es muy importante. A mí me han dicho que familia el de la Mar. Bueno, algo poquito, algo poquito. ¿Y papá relacionado con la Mar? No. No, ahí fue donde yo imagino que fue el corte de todas formas, la parte que me implica con la gente de la Mar es por parte de mi madre. mi, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tíos por parte de mi madre son todos gente de de la Mar. De la, mar. la generación nuestra ya no generación de mis primos, pues uno es policía, otro es bombero, eh, otro es juez, otro trabaja en turismo de Melilla. O sea, Fíjate que es? mi hermano en la construcción, mi hermana en el tema sanitario. Esa generación es de pescadores en eh, la generación nuestra ya no, no ha continuado. Solamente continúa yo en el mar y como decían algunos primos míos por ahí, yo soy eh, la abeja negra, el ecologista. <risa> Eh, esto es una pregunta un poco más directa. ¿Tu padre no te tiene a conocer, esto. No. ¿Tu padre te vio conocer en la construcción? Sí. ¿Qué crees tú que pensaría tu padre ahora? Seguro que te está viendo. Tiene que estar muy orgulloso de ti. De haber dejado la construcción para este paso tan grande. Tío? Mi, padre, mi padre me conoció a mí esta parte cuando yo empecé a bucear como, como algo recreativo, como algo que me gustaba. Y que yo iba buscando un poco el desconectar de la construcción, del día a día. Y le daba un poquillo de pánico ese tema. Le daba... mira que él hacía su pecado en también. Y le daba un poquillo de... De respeto. De respeto. De respeto. Pero él sabía que a mí eso me... Me tiraba. Me tiraba, sí. Pero yo, ¿tú, tú crees que él se podía imaginar de que yo iba a dejar todo por esto. No, no creo. No creo. Yo, él sabe que yo era... un bueno, que era y que soy una persona que muchas veces cuando apuesta por algo a topo voy a tope por todo, pero bueno, no creo yo que si mi padre quizás hubiera durado más años, pues quizás no hubiera visto la obligación o la necesidad de buscar otro oficio y hubiera continuado con él. Aunque no me hubiera gustado mucho ese oficio, pero nada más que por hecho está unido a mi padre, que me muchísimo, pues hubiera continuado. Hemos hablado un poco de todo, Exacto. pero para llegar a la titulación que tú tienes, ¿dónde empezaste a sacarse toda la titulación? ¿Fuera? ¿En la península? ¿O aquí había alguien que...? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo a nivel recreativo, como te estoy diciendo, ¿no? a nivel... Eh, aquí me daban todas las facilidades del mundo, pero llegó el día que yo ya quería ser instructor, que yo ya quería montar mi propia escuela, y lógicamente eso no agradó a todos los que estaban por aquí de los que eran instructores y no me dio la opción o no me permitieron la, la oportunidad de, de, de convertirme en instructor en Ceuta y me tuve que ir a Mojaca pues casi un mes a formarme allí y hacer mis exámenes y, y poder traerme hasta aquí el curso del de, de, título de instructor porque aquí no me, no me permitieron ser instructor. ¿Es el máximo que hay en el museo. Bueno, un, me queda uno por encima, me queda uno por encima que es el formador de formadores a día de hoy soy formado de formadores, pero no a todo nivel. Me queda uno que quizá, bueno, pues depende de algunos factores, del futuro sobre todo de que, donde estemos y lo que nos espera, pues quizá en el 2022 haga los exámenes en, en Malta, que bueno, a nivel internacional, y de aquí a Malta a poder... Terminar ¿sí? los estudios de museo, digamos, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Sí, a coger la máxima titulación para poder formar instructores aquí en Francia y pues poder crear la escuela. Bueno, sí. tienes una escuela de un C pero para que nos llegue sea, sea el, Orlando, ¿no? el, el total ¿no? La totalidad de todos los niveles va a poder llegar el año que viene. Hay muchas opciones, Ósea, hay muchas probabilidades de que lo hagan. ¿Y a tú te en club, no, no, Bueno, bueno a nivel... Eres, eres, yo eres emprendedor y, y con ganas de hacer... de llegar lejos y de ayudar a la gente a que suban. Y ahora yo te voy a proponer una cosa a ti. Y ahora, si este hombre y yo queremos nosotros que no se ve de viaje a bucear por ahí fuera, pues, tío. Bueno. ¿tú también preparas la cositas? Que me no da falta. Sí, sí, ahora en abril estamos preparando, bueno, preparándonos, ya está preparado. En abril nos vamos con un grupo grande a bucear una semana por el Mar Rojo, de venir a bordo. ¿Yo, paro? ¿Cómo lo? Un crucerito de buceo. ¿Valiente? ¿Qué te dice, tío? Sí, sí. Ven, Tenemos manche. que ir diversificando, no solamente la escuela. O el destino de Ceuta, sino también me voy a la gente de, de Ceuta. Y el Mar Rojo es la meca de, de, del buceo, eso junto a las Maldivas. Y tenemos en el 2023. O sea, que... o sea, proyectos, te veo proyectitos de viajes, de talento. Me quedo alucinado. Hay que, hay que yo veo el buceo, es, güey. Yo me voy a la Maldiva, pero yo me vi a los de Yo me buceo la neta. <risa> <risa> es bueno, tío! es bueno! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que es una cosa que me ha sorprendido bastante. Javi, tú echas mucho tiempo aquí. Yo sé que esto es tu negocio, que tú echas mucho tiempo, siempre estás liado, preparando viajes, cosas de proyectos, talas pensando otro día. Que ahora te preguntaré algo. Es una mujer normal. es un casa todo lo largo. Tienes que tener una compañera que le guste el, el, esto, que… Tiene el cielo ganado. Tiene el cielo ganado. Me acompaña en mil aventuras, no, en mil fallos, mil problemas, y, y es la que siempre está dando ánimos y ánimos y ánimos para pa que esto siga, incluso cuando no tiene sentido, muchas veces seguir, Es la que, cuando uno ya está que no ve. Derrotado. Derrotado, que llega ya sin ver ningún sentido, siempre hay un ánimo, un pelín de esperanza que es la que suelta a ella, y muchas veces, pues. ¿Cómo se, se llama tu Adela. Él lo tiene. Mejor no ha podido explicar lo que es el sentimiento que tiene hacia ti. Me gustaría que nos contaras qué proyecto tienes a futuro qué, o qué ideas tienes tú que nos puedan llamar la atención, que nos pueda aprender. Cuéntanos algo de tu proyecto. Algo, a ver. Bueno, pues a corto plazo tenemos ya la temporada del 2022, que empezaremos seguramente en marzo. ¿no? Iremos varias ferias a promocionar ¿no? al tema de, de, del turismo activo, que es lo que realmente es lo que nos engloba al oficio nuestro, al, al, a la escuela nuestra. Y a partir de ahí, pues mucho mucho lo que son los paquetes turísticos para el 2022. Eh, a largo plazo, pues bueno, pues tenemos también cada vez un movimiento más grande en el cual estamos reclamando que, que la ciudad, junto con el ministerio, pues convierta eh, parte del litoral de Ceuta en un área marina protegida. Y estamos convencidos que eso será un, una, una, gran, una gran ventaja gran aliciente para poder venir a la gente aquí a Ceuta a conocernos, incluso a la gente de Ceuta poder practicar el buceo bueno, pues de una forma más sostenible ¿no? y asegurar pues una cantidad de vida que se pueda ver en nuestro fondo y que se pueda ver para que realmente sea más más atractivo de lo que es a día de hoy Qué bonito tío Qué buena idea va a ser un puntazo hombre Sí, la verdad bueno, que me parece una cosa sí, poquito a poco vamos convenciendo a los políticos, que muchas veces cuesta. Sobre todo cuesta cuando no bucean, cuando le dan miedo al buceo. Entonces, convencerlo de algo que uno hace y el que tiene enfrente o la que tiene enfrente no le termina de, de gustar ni siquiera el buceo, pues cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, poquito a poco yo creo que estamos entrando en la línea y la ciudad, bueno, pues junto con varios proyectos que tenemos ahí en marcha, yo creo que que se le va a ver color en breve. Me parece muy bien. A ver si no escucha a los políticos a eh, ver, y escucha a, ver. a los profesionales. Tomar más notas? Lo más notas. <risa> ¿No habido hombre? Poquito, nada más, poquito. Que con muy poco se hacen cosas muy grandes. Javi, yo creo que hemos pasado un ratito bastante bueno. Hemos hecho un recorrido bastante extenso a tu vida. Nos hemos acordado de todo. Creo que no se me olvida nada. Y se ahora la vida, una cosita. Bueno. Ah, lo mejor. ¿Sí? ¿Sí? Hay un vínculo que nos une aquí a los tres. Bueno, si sí sí es verdad. Si es verdad. Ahí nos ha hablado. Pero no deberíamos haberlo hecho. ahí ¿eh? nos no, no no ha hablado! Hay que decirlo, hay que decirlo que nosotros nos conocimos <ríe> como costaleros del Medina. Exacto. ¿Eh? O sea, Nuestro casi Melena nos unió. Ahí, <ríe> <ríe> ahí, casi hay, nada, casi nada. se por muchos años. Bueno, pues ahora yo te brindo la oportunidad de que Cuente a todos nuestros amigos que nos ven, ¿qué haces tú aquí en este club? ¿Qué puedes hacer y qué puedes vender? Pues nada, nosotros al fin y al cabo es un centro de buceo que al final lo que intenta es agrupar o, o unir todas las necesidades que, que surgen. No es un centro de buceo al uso como puede ocurrir en cualquier destino turístico, puesto que bueno, pues el estudio que hicimos de viabilidad era para ver todo lo que hacía falta en Ceuta para que fuera viable el proyecto en Ceuta. O sea, este, quizás este proyecto no sea viable en, en otro sitio, nos dedicamos pues, a lo que es la, la escuela de buceo, a formar a buceadores niños desde 8 añitos hasta la edad que vayan viniendo, desde un curso de iniciación hasta cursos de, de instructores, ¿no? que lo estábamos hablando. Nos dedicamos también a hacer buceo técnico, vendemos material, tenemos una parte de servicio técnico que también arreglamos el material que nosotros vendemos, lo que es el servicio postventa venta y, bueno, y el, el destino turístico que también lo, lo trabajamos, hacemos cargas de botella para cuando, cuando vienen empresas profesionales a trabajar a Ceuta pues le hacemos las cargas de botella, todo lo necesario para poder realizar el buceo en la ciudad. Bueno, bueno, ya no, está la entrevista ya medio terminada. Toda la familia completa. O bueno, nos vamos a, a, a despedir. despedir diferente. ¿Cómo nos vamos a despedir? A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Esto es homenajes en vida. Esto se llama nuestro programa. Qué guay, bueno, tío. un <risa> besito. Homenajes en Suena guay, Ya. vamos a... Javi, que va a ser vuestro instructor de hoy. Luego, Basilio y yo pues iremos también haciendo un, un trío. ¿De acuerdo? Eh. ¿eh? Esto quisiera. <risa> <risa> Son las ¿eh? Ya. Yeah. Javi, yo estoy. Yo a mí me gusta mucho. Pregunta. A ver. A mí a me ver. gusta mucho preguntar. A ver qué va a preguntar ahora. Tú estás todo el día boceando, Todo el día liado, preparando viaje, preparando no sé qué. Tú tienes que tener una compañera de vida que también le guste esto que esté siempre contigo, porque, yo, esto una mujer normal de su casa que está haciendo las cosas, esto no la aguanta. Sin el cielo ganado. Claro. Tiene el cielo ganado. Pues tiene la oportunidad de decirle algo a ella. Díselo, dile algo bonito. Ay, <Y> <cabrón. risa> Regalo. Bueno, vamos a despedirnos. Venga. A ver, ¿cómo viene eso, Javi? Que estoy grabando, cabrón. ¿eh? ¿Y, ¿Y yo? ¿Qué haces? <risa> que. Y un dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Cómo dices tú? Bueno, Javi. Bueno, Javi. Hazte lo de las manos. <risa> vamos. Vamos. Venga.